Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, nueva partida esta vez, Dominación Berlín uno de mis escenarios favoritos, junto al río de cenizas Y hoy, personalmente, vamos a salir también desde la zona de que más me gusta Y siempre suelo partir hacia la zona C para tomar rápidamente la zona Es un terreno más despejado que si dirás para A Venga, y salimos con el BMP-1, un BR de 7.3, tanques rusos Venga tío, déjame camino, vamos JPZ2, venga ahí está, venga vamos con la lata de anchoas Aquí. a acercarnos a intentar tomar la zona C. 400 metros la tenemos venga corre, vamos a aprovechar todas estas depresiones del terreno todos estos agujeritos para que el enemigo que está ya saliendo desde el respawn no nos zurre porque ya con, con que nos toque un poco pues nos destroza con esta lata de anchoas, ya sabéis, blindaje cero venga, estamos ahí, vamos hacia el muro a darle un besazo a ese muro que es el que nos va a dar la zona venga, ahí estamos tomándose venga, tiramos un hito y vamos a quitarnos de aquí venga, vámonos un poco para atrás porque si yo no veo nada ellos tampoco, pero tampoco voy a ser tan tonto de ponerme ahí. No voy a sacar alguno de por disparar su ametralladora y vea que estoy aquí. Venga, artillería. Por si la fly. Una no, no. Le he dado. No ha funcionado. Venga, pues nos la guardamos. Qué raro. Venga, vamos a esconderlos. Aquí. Venga, muchas marcas. Por allí, por la salida del respawn. De esta gente, yo aquí no veo nada, mi tanque es muy bajito. Venga, a ver si. Ahora sí, artillería para ese Nada. Por la mira del comandante sí puedo ver algo. Pero cuando intento.. Venga, yo me hagas esto. Aguanta. Venga, estupendo. Pues prefiero irme de aquí. No puedo. No puedo disparar a nadie. Soy un tanque demasiado bajo. Venga, vamos. Con la mira del el visor de la mira del comandante, pues puedo ver lo que tengo, lo que se acerca. Venga. Pero si después no puedo responder con fuego porque mi tanque es demasiado bajo, pues, ¿qué hago? Venga, despacio. Cuidado. Por aquí. Venga, parece despejado. Venga, tengo ahí un compañero. Un tanque ligero, como yo. Ahí en esa esquina. Vamos. Venga, tío, corre. Otra vez, siempre igual. Venga, cálmate. Vamos a ver. ¿Qué se cuece por aquí. Por aquí no veo nada. Venga, vamos a echar un vistacillo. Prismáticos. Nada. mi compañero dispara un misil. ¿Ves? ¿Están tomando C? Un tanque ligero, pues no me he dado cuenta. Venga, vamos para allá. Venga, no. No. Otro, otro. de estos es espectaculares. Venga, nos, nos, nos, nos has metido aquí en la trinchera, gallina. Si hubieras dejado en C, pues... Estupendo. Venga, vamos. Bueno. Parece que. Venga, ahora atascate aquí. Venga, atascate. Queda aquí pillado. Venga, gira, no. Vamos. Venga, tengo artillería. Venga. El que estaba tomando C se ve que ha caído. Pues nada, vamos a aprovechar la coyuntura. Para tomar de nuevo C. Si nos dejan. Venga, vamos al lío. Muchas marcas por ahí Vamos a echar un vistazo antes A ver si es que tenemos compañía Que no tenemos compañía? Bueno, no tenemos prisa Todo el mundo está muy lejos Ese tanque ligero, ese compañero A ver El avión dispara Venga, vamos a ver Ese tío ¿A cuánto está? Venga, telemetro 3,50 Venga, ¡Eh! tengo aquí un colega Venga, vamos, 350. Ajusta, 350. Va, no está. Se ha alargado. ¡Ah, qué pena! Pues sí le podía acertar desde aquí. Pues venga. No va a esperar nadie a tomar C si no lo hago yo. Venga, adelante. Vamos aquí. A tomar C. Vamos a tomarnos un C venga conquistándose, venga fuego de artillería, novedad. venga vamos fuego de artillería pues claro, venga muchas marcas venga bombardeo aguanta, venga zona capturada dos bases muy bien, 100 leones por capturar dos bases, qué miseria, eso ha caído cerca, venga nos quitamos de aquí venga vamos, por la lata de anchoa, oh, qué suerte, qué suerte estamos jugando mucho con la suerte la lata de anchoa se está aguantando de una manera brutal venga, estupendo ¿qué es eso? a ver si lo puedo ver no, por aquí no lo veo, por aquí no lo veo ya se ha movido, ¿dónde está este tío? venga, a ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está, venga, una marquita con los prismáticos. Ahí, ahí está. Una AM, MX50 parece. Venga, artillería. No lo tengo a tiro. No lo tengo a tiro. ¿Qué pasa en B? Bueno, ahí está perdida. En B, pues la están tomando. Pues la cosa está muy volada. Venga, venga. A ver, MX50, ¿por dónde vas a salir? Es demasiado grande, Eso, ese edificio delante esta ruina es demasiado grande, no me deja ver. Me va a salir por cualquier esquina sin esperarlo más. Me vale verlo venir. Venga, vamos al muro. A ver dónde estás. Por aquí andas. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí. Venga. Ah, no me jodas, tío. Venga ya, no le puedo dar a la puñetera de presión de los tanques rusos. Venga. Y el colega ya me ha visto. Qué bien. Ah, lo he tenido a tiro. ¿Para dónde va? Para acá. Venga, vamos rápido. Venga. Ah, no te atasques. Venga, por ahí, por ahí, por ahí. Venga, justo. 300. Venga, vamos. Última oportunidad. Ay. Bien. Madre mía, del señor de la que me he librado. Venga, tomándose de nuevo. Muchas gracias, chaval. Has pisado de nuevo. Venga, artillería. Uno. Venga, viene más gente por ahí. Venga, animaros, venga, no vaya a ser. Uno, dos, tres, tres. Venga, a falta de uno, dos, pues tres. Venga, a ese de ahí, venga, vamos a ver. ¡Ah! <ríe> Se ve el capo. Venga, a por este. Aquí vamos a morir, pero matando. Venga. Venga, dale. Venga ya. ¿Qué pasa? va eso sí un lagueo no mejoras tío que eso era para haberlo reventado venga este crítico venga ya vamos venga ya crítico eh, ese antiaéreo esa... venga ese falcon menuda <risa> venga el objeto 120 venga el primero el lagueo y el segundo como siempre el, el tongo de gallin venga por dios cómo puede ser que ah, qué desastre y claro si el primero el primero cae al segundo si es que es un desastre no es lo que tenía pensado cargarme al primero y ya con el segundo a ver si le puede tirar un misil o irme para atrás rápidamente y jugármela con el otro que quedaba ahí con el otro AMX pero vamos eran eran tres. No hacía falta que Gaijin les echara una manito con el lagueo. Venga, ¿qué pasa en C? Ah, pues no han tomado C ninguno. No se ha cojonado, ¿eh? Pues nada. No han tomado C. La zona la están tomando. Estupendo. La B es nuestra. Venga, vamos a ver. Por aquí. Bien, vamos ganando. Estupendo. Venga, para ahí se ven disparos. A ver, a ver, a ver. Esas son explosiones. Un misil que vuela. Venga, han tomado A. Otro misil. Venga, voy bueno, a tener un compañero allí casi en el casi respawn. Haciendo una marca, dos marcas, perfecto. Va. ¡Ah! Ese avión. Madre mía. Se parecía un pájaro. Venga, a esta partida solo le falta la puntilla. Venga, vamos a jugársela. Vamos a hacer. Venga, objeto vamos para allá al muro venga corre tío vamos Mira, esta es la parte más peligrosa aquí ya bajamos perfecto pero esa ese trocito que la pendiente está muy alta venga el antiario es donde más peligro corremos tomándose de nuevo A ver. ¿No? Bueno, ese compañero mío ha caído. Justo ahí en el charco. A ver qué es lo que pasa. Vamos, venga. Muy bien. Cuatro. Venga. Eso ya pone la línea roja a temblar. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Venga, Obje. Has hecho muy bien. Vale, de compañeros, a ver qué pasa por aquí. Bah, no veo nada con este tío ahí ardiendo. No veo nada. Venga, esa marca imposible de ver. Bah, que tengo Un tanque medianamente alto para poder zurrarles desde aquí. Pues nada, posible esa marca. Venga, los aviones están haciendo su trabajito. Que eso es lo bueno. Muy bien. Todos estos son cadáveres. Yo creo que ya se están pensando más de uno en no salir del respawn. Bueno, estamos tomando a... Ah, compañero ese que, que, que había subido hasta el respawn ha conseguido volver a... Ah, y tomarla, vamos, si, si es el mismo. Pues excelente trabajo, compañero. Muy bien. Venga, tomando a... Esto es la puntilla. Las tres zonas para nosotros. Venga, no le queda nada. Te queda poquito ya para conquistar a. Bien hecho, colega. Ahí está. Estupendo. Bueno, B es la única ahora mismo en la que no hay nadie. Por si. Hubiera que defenderla. Están relativamente lejos. Bueno, hay dos tanques. El tanque pesado está entre A y B. Y yo aquí defendiéndose. Nadie. Por lo menos que yo lo vea. Venga, termina ya. Si sí, esto está liquidado. Venga, lo que hace falta es que no me maten. Venga, se si ha sido una pena lo de ese BMP ¿Cómo es posible? Podría haber llegado hasta el final mi tanque venga ahí tengo un antiaero ni me había fijado un compañero de mi antiaero que está ahí junto a esa casilla es lo tengo ahí delante perfecto bueno 350 hice la anterior marca no creo que ninguno se lo borra ahora aparecer por aquí va mi compañero ahí venga a tope ahí está misión cumplida cuarto en el equipo un objetivo terrestre destruido y Cuatro bases tomadas. C a la cuarta. <risa> cuatro veces la zona C. Pero ha sido una pena lo de SBMP. Estaba haciendo una partida genial. Venga, vamos a ver. 39.426. Estupendo. 90% de actividad. Pues claro, casi, casi el, el, el tiempo que me ha llevado el cambiar de vehículo. Qué desastre. Ah, en fin, bueno, BMP, la investigación. Casi casi hemos terminado el impulsor. Así que, muy bien. Muy buena partida. El BMP ha cumplido sobradamente para ver si, para ser una lata de sardinas. <ríe> y la verdad es que te por tanque poco más puede hacer. Pues nada, esto ha sido todo en Berlín. Berlín, Berlín. Espero que os haya gustado la partida. Acordaros abajo, enlace, descripción, escuadrón, Ibis, Discord ahí estamos para los que queráis uniros esto ha sido todo en berlín y nos vemos en un próximo chao